Las personas mayores han sido vacunadas en las residencias por el personal sanitario. El primer paso siempre es entender la oración. En este caso se comprende y fácilmente además porque con el tema del virus, del COVID-19, es una noticia que estamos escuchando muy a menudo, que las personas mayores sean vacunadas. El segundo paso es localizar el verbo principal. Aquí hay un verbo, han sido vacunadas. Es un verbo pasivo. Verbo ser más un participio, vacunadas es el participio, han sido es el verbo ser. Que sea un verbo en voz pasiva ya nos está dando una, una pista principal, que toda la oración va a ser pasiva y que va a tener un sujeto paciente y un complemento agente. Es una pista muy importante. Han sido vacunadas, entonces hemos dicho que es una oración simple, pasiva, Cuyo sujeto es las personas mayores, porque quienes han sido vacunadas? Sujeto paciente, las personas mayores. Es un sintagma nominal sujeto porque personas es un sustantivo, es, un, es el núcleo de este sujeto. Las es un determinante y mayores, al ser un adjetivo, es un adyacente. Su función sintáctica es de adyacente. Todo lo que no es sujeto es predicado y el núcleo del predicado es el verbo. Han sido vacunadas. Todo ello es verbo en voz pasiva. Si hemos dicho que el núcleo está en voz pasiva, habrá que buscar el complemento agente. Primero nos aparece el complemento circunstancial de tiempo. Un sintagma preposicional complemento circunstancial de tiempo. Y ahí, como decíamos, nos aparece ese complemento agente. El complemento agente es ese sintagma preposicional que empieza por por y que solo aparece en las oraciones con voz pasiva y que si pasáramos esta oración a voz activa sería el sujeto, el personal sanitario, vacunó a las personas mayores. Lo que en la oración pasiva es sujeto-paciente, en la oración activa se convierte en complemento directo. El personal sanitario, ¿qué vacunó?, ¿a quién vacunó?, a las personas mayores. Bueno, sigamos con la oración tal y como está, porque hemos dicho que el complemento agente por el personal sanitario es un sintagma preposicional. Todo sintagma preposicional tiene enlace, término, porque es la preposición, es el enlace, y el personal sanitario es el término. Dentro de este término, como hay tres palabras, las seguimos descomponiendo y analizando. Personal es el núcleo, él el determinante, y sanitario... Es un adyacente, un adjetivo con función sintáctica de adyacente. Y el complemento circunstancial de tiempo, ese sintagma preposicional, complemento circunstancial de tiempo, no lo pone, pero como es un sintagma preposicional, en sería el enlace, las residencias sería el término. Dentro de ese término, las, determinante, y residencias, sustantivo, núcleo. Queda analizada, pues... Esta oración pasiva, las personas mayores han sido vacunadas en las residencias por el personal sanitario.